Ipsen Producer No soy dodo -do no Pero a mí me va bien Va bien, a mí me va bien De San Gignaro Llegando a la cima Poco a poco a la policía La dejo atrás Ahora todos mis ídolos Son mis fans No soy dodo do, no más, pero a mí me va bien, va bien, a mí me va bien. El la brisa corta, yo soy el que corto, que no tengo dono más, pero San Chinarro, que respeten al 980, o si no hay problemas, acabarás. Recordad, que no, no tengo estilo Illuminati, sino que tengo el tiempo de la canción, pero le dejo, le dejo el tejo a Vasco. No soy dodo nomás, pero a mí me va bien, va bien, a mí me va bien Yo no me olvido de el de empecé, pero debo de decir que ahora en la cima estoy Ahora oh, la vuelta de Vasco, da vas Silva con Loco Man 9.80, Nakali Records 980. Locomán de San Chinero, dando las gracias a todo el mundo.